Múltiples golpes en distintas partes de su cuerpo. Recibió un envejeciente al cruzar una de las calles en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Las declaraciones fueron ofrecidas por la hermana de la víctima, Alta Gracia Santos. Este yo estaba en la casa y estábamos todos en la casa reunidos y cuando vimos el pum hay acabaron con la guagua de un amigo de nosotros que estaba en la casa. Cuando salimos era mi hermano que estaba en el suelo tirado. ¿Quién lo atropelló? No sé decirle porque yo no lo conozco bien, el muchacho. ¿Cómo su sí, pues, Más o menos como a las nueve y media por ahí. más o una No sé decirle porque... Dios dice que hay que decir la verdad porque yo estaba en mi casa. Yo no lo vi como él venía, tú ves entonces lo que único que vimos fue cuando mi tío estaba en el suelo y él estaba ahí también, los dos muchachos, pero yo no lo conozco. ¿Está detenida esa persona? No le sé decir. La víctima recibe atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul, mientras familiares hacen un llamado al responsable del hecho a presentarse. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.